hola chicos, vengo a presentarles una solución para la mayoría del lag en Ace online primero pues voy a iniciar a, en el juego para que observen Cabe aclarar que esta computadora cumple con los requisitos recomendados y muy por encima de ellos y pueden observar que aún así hay bastante lag ahora veremos en la ciudad no hay tanta gente en la ciudad por lo cual tampoco debería haber tanto lag y aún así es bastante evidente y no debería pasar y mucho menos en una computadora con unos con un rendimiento muy superior al IZonLag. Pues aquí la solución ya saben tienen que ir a abrir la ubicación del archivo, tienen que buscar este archivo y ponerle, quitarle ese rayapiso que tiene. En cuanto lo hagan, pues ya le hice correrá mucho más fluido. Lo tengo aquí en el escritorio porque he estado haciendo pruebas. Eh, cabe aclarar que esto no significa que equipos de bajo rendimiento vaya a quitar el lag. Pero puede que lo mejore si es que tienen ese problema o ese archivo está así, puede que mejoren un poco el rendimiento. No lo sé porque no lo he probado en equipos Así como tan bajitos, solo lo he probado en este. Y vamos a ver la diferencia en el lag. Miren, nomás en la entrada, ya hay mucha más fluidez. Mucha más fluidez. Y en la ciudad también se ve bastante más fluido. Esta solución eh, no, no fue fácil encontrarla, al menos para mí, pues. No, no está tan publicada, podría decirse Se encuentra en algunos comentarios de videos, foros Pero quizás no, no todo el mundo la encuentra fácilmente Así que por eso la estoy poniendo aquí en el video Para que se pueda encontrar mucho más fácil Y bueno, eso es todo Chao